al nuevo capítulo y hoy estamos con un invitado especial ¿Qué es mercedes aquí lo veis aquí está mercedes un momento chicos pues chicos hoy vamos a grabar con mercedes estás aquí estoy. vale tenemos el modo creativo ¿Tienes carne? Que eso, que eso. Me faltan tres filetes. ¿Cómo? Tengo tres filetes. Me faltan. Eh, he practicado tres filetes. ¿Tienes? ¿Tienes, dos filetes? Eh, Tienes dos filetes ahí cocinando. Bueno, están ahí en el coche. ¿Qué tosta? Eh, bueno, yo me puedo ir a talar, ¿no? No sé, ay, ay, ay. chicos, ya seguramente, seguramente ya habréis visto el vídeo y ya habrá pasado un ratito, ¿vale? Ah. Voy a ver, chicos, un momento, pausa. Eh, 11 minutos, ahora mismo se está subiendo el vídeo, chicos. Ah. Estará subiendo el vídeo, ¿vale? Ah. Estará subiendo el vídeo. Ah. un momento ya estamos aquí en el juego así que ya no hay el error ese de la pantallita venga, vamos, vamos, compadrete eh, bueno, a ah, ¿qué pasar? hacemos? ¿qué hacemos? Eh, Tenemos árboles pues primero tendrás oh. te vete a cazar yo voy a cazar y tú voy a cultivar voy a hacer, por aquí un yo árbol voy yo voy a minar ¿eh? que yo que me hace un truco, esto siempre lo hago al iniciar un mundo o algo, que primero tenéis que co coger madera, eh, craftearla, hacer madera normal, hacer una mesa, de crafteo palos, os la hacéis, os ponéis la mesa, uy bueno, me he crafteado una mesa lo tonto, pero bueno, os hacéis un pico y os vais a la mina de uno. Chicos, se acabó de liar la pantalla. Como siempre. What the fuck? Vale, ah, se mira. acaba de ir a la pantalla Ya sé por qué el error Y ya no lo voy a hacer, chicos, ¿vale? Chicos, el, el de que se acaba de poner en negro Se ve el ratón ahí que se queda un poquito parado Hay que ir ya para la cama Para la cama Pesa una casa Bro, Inténtame conseguir una cama para mí Vale, voy a seguir aquí picando piedra para tener unas armas mejores porque creo que se está haciendo de noche no sí espérate ya tengo yo seguir picando piedras ah. ¿sí? a lo loco ah. what cómo ah. Ah. <ríe> Entra, entra, entra, entra a la casa, a dormir. Que es que si es, es que no nos pasamos la noche y no quiero utilizar los comandos, que la acabas de utilizar tú cuando nos estamos grabando. No entiendo. Bueno, chicos, ya Madre, estamos. estamos. Lo lee, te vete al cofre. Al cofre te le dejamos, dejado más. Yo tengo... Si sí, sí, puedes, me, me haces una, me haces el cuerpo y las botas. A ver, ¿qué tengo? No, ¿me puedes hacer unas botas y, y la armadura? Solo me faltan los pantalones y, y el casco y ya lo tengo. Sí, yo no tengo. Yo no tengo nada, si sí, yo estoy minando. Gracias, gracias, mina, mina. Que yo voy a craftear. Hierro. Ah, ah. Voy a hacer otra cosa mejor. Y con este, eh, este texture pack que tengo, se nota un montón dónde está el hierro y todo. Porque lo veo de otra forma que la piedra. Y no tiene nada de parecido. Yo tengo 8 de hierro. ¿Te puedes ayudar? No. Es que ¿También? antes intentaba hacer la mesa de y no sabía cómo se hacía. ¿En serio? Sí. No, el cofre, mejor bien, dicho, el cofre. No me sale lo más fácil. Pantal pantalones se hacen A ver. Splash. Splash. Splash. No me hace los malditos pantalones con la roca. ¿Por qué no me hace los pantalones, Mercedes? Con la roca. Sí. Si, sí, con, con la roca no se pueden hacer pantalones. What? A ver, me dejas la, la, la roca en el cofre? Con el hierro, si. Sí, pues, que es, ni nada. Me, lo puedes, me, me lo puedes hacer, que un bigote no se sé hacer. Necesitamos madera. Tengo madera, tengo cuatro de, de, de madera de roble. Eh, pero sin hacer. ¡Ah! Voy, voy voy, a minar un poquito de, de madera. ¿Tienes algún pico? ¿En ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? Eh, ¿Me pasas el pico ¿cómo? para coger madera? ¿Para hacer ah, lingotes? Ah, con la madera... Con la mareda, ¿Pero cómo que lingotes de madera? ¡No! Tanto, ¡Que me das un palo! Madera? ¡Un palo! No, una... Un. ¡Ah! Un, oh, no me sale. Un pico, es lo que quería. Para minar un ah, madera. Ay, gracias. Para picarte un poco de madera. Este gran... Una cosa, eh. Lo de té, que con el pico vas más lento. No, si voy. Si vay el doble, rápido. No, te más rápido. Mercedes, Necesita. Mercedes, para el próximo capítulo me pasas el... El, el pack de texturas que tienes para, para hacer lo que se vea mucho mejor. Yo lo veo como el Minecraft normal. Yo es que tengo un pack descargado. ¿Luego me lo pasas? Cuando acabemos el episodio. El episodio mínimo tiene que durar eh, más de 20 minutos. Como siempre. Bro, una cosa. Eh, no te lo puedo pasar. Porque si no, no te lo puedes descargar. Pero si tienes la Dimod, eh, sí te lo puedes poner. Eh, el pico está ya roto. Ya está en naranja. Espérate. No, me no, eh... voy fuera. No, dame eso, dame eso, dame eso. Uy. Dame eso. Espérate, que ya voy. No, no, no, no, no. Todo. Mm. Te dejo esto. Por si lo quieres. Mira, mira el clofre. Te da una cosa. Toma. Gracias. Esto ya. es para ti. Esto. Lo vamos a no, tirar. No, no, no, me den nada, no me den no, no Quédate, no, quédate. Que no, no te voy a hacer todas las armas. ¿Dura? ¿No? ¿No vas a hacer? No, es que si, si hago toda no tenemos nada de, de hierro. Eh, dame la madera. Es que estoy aquí tirando. Esto es madera, todo. esto es madera me no, es la madera que te la ha lanzado, o oh, métela en el cofre, me ha No hay, no hay. Yo no la tengo. Si te ¿Y quién la ha cogido? No la ha cogido ¿La este. Tú? No la ha cogido el aldeano. No, la el aldeano el granjero. La ha cogido tú. Eh, ¡Yo no la tengo! No, es imposible. What the fuck, qué bug. Acaba de haber un bug. Enséñame todo lo que tienes equipado. Enséñamelo. Eh, tengo eh, 15 piedras, 2 de hierro, 4 palos y el pico. ¿Qué tal? No tengo nada. No coña, ¿eh? Pues el pico este se está rompiendo. Eh, Cierra las puertas, por favor. Eh, ¿Me lo das? El, pa el pal. ¿El pico? ¿Quién no lo ha lanzado? Es que... Oh, vale, esto sí va venir bien. Estoy poniendo árboles juntos. Tú los, tú los, tiras, tú los coges y me los pasas. Los árboles que consigas, los pones en esta zona. ¿Y si picamos los dos juntos a la vez? Es lo mismo. No, no, no más rápido. No, no, no más, más rápido. Vamos a picar este árbol. Perdón. Tengo una espada sin utilizar aún, que lo sepas. Sabes qué? He, He encontrado la aldea muy rápidamente, ¿lo sabías? Busca oh, es que ovejas. Es de... Puedes hacer esto: busca ovejas. Y hazte... Ahí haz dos camas. Ah, ver lo que... Bro, no looteas nada. Bro, estoy viendo un barco. Ya lo he visto ¿No? Lo antes. No looteas nada. ¿Puedes encontrar un maldito barco? Espérate, ¿dónde estás? Espérate, me hago yo TP. Ah. No, no, no te TP, no te TP. Que ya estoy aquí, yo ¿eh? Para... estás no, aquí. literalmente es que... Literalmente ah. es que el barco está hundido. Pues no, antes... An, an, an, an, an, an, an, antes no, no, no estaba hundido. No, si sí, me refiero... Que está hundido, que está lleno de tierra y todo. Y no deja ver si... Hay algo. Pues rompe la arena. Sé lo que estoy haciendo. ¿no? Mm, ¿Vienes aquí a ayudarme a algo? La cuestión es que estoy. El golem de hierro se me acaba de poner en la puerta y no podía bien? pasar. Ya los próximos capítulos, como a partir de este, ya les voy a poner título, por ejemplo, de algo que haya pasado en el capítulo a que sí. Como hoy. Que hoy que hoy estás tú no integrante por ejemplo si sí, vale neva receta ya tengo lingote todo ya hay todo lingote espérate que le voy a poner todo esto pues bro, yo ya tengo esmeraldas y todo que me he encontrado en el, en el este. ¿Dónde? ¿Dónde has encontrado? Tengo una esmeralda, la pila y el 15 de hierro. Aquí aquí y hay. Aquí. Ah, ah, ah, aquí hay un huerto. Vale. Mercedes, ahí hay, ahí hay un huerto. Ya lo sé si sí lo he visto. Ah. Sí, yo estoy aquí. Ahora se está grabando. Se está grabando. Espérate, el... gra... vale. chicos, que no se ve... Así, ah, si sí, sí. llevamos 12 minutos de vídeo. Chicos, que bien? sepáis que los vídeos... Vamos a ir avanzando, ¿vale? Mercedes. Ah, ¿Qué? ¿no? Merce... ¿Qué? Vamos... Ah, iremo, hace, haremos cosas para adelantar de, para los próximos vídeos para que sí para que no tengamos que hacer tantas cosas a que sí, sí. eso por ejemplo cuando acabemos el vídeo mira te dejaba ahí lingotes de oro lingotes no hay nada no hay nada ordenar or. Mercedes ¿dónde estás? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Mira, abre el cofre. Ah. ¡Uh, uh, uh. Ah. Sí. abre el cofre! ¡Abre el cofre, Mercedes! Si yo tengo hacha y pico... Eh, si hay, que a hacernos, hay que hacernos armadura a la cama. Eh, vale, yo voy a ir a, a robar en la cama. ¿Ah? Soy súper guay. Dame, dame esta. Eh, yo no le he pegado, ¿no? Ahora digo, como, como me pongo que le he pegado. Y... ¿Ah? Estará en todo el pueblo contra ti. Tú ya puedes irte yendo a la cama. ¿Ah? A la cama, la nana. Esta será nuestra casa, ¿vale? Que lo sepas. ¡Ay, ¡Oh, ya tienes una cama! ¿no? Ah, acá de dormir al lado mío? Porque han salido estas chicas. Bro, ¿para qué le pegas? ¡Corre! ¿Por? ¿Qué? Es que no dan. Subido a los precios. Me... ¿Me, me dices por qué pones la cama ahí? ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Eh, la cama de poner cofre. Trae aquí, Tráeme la madera aquí arriba. Vamos a hacer una cosa. Pues si no, no podemos pasar por debajo. Tráeme la madera. Aquí arriba, please. Voy. Está en el cofre. Ya he cogido yo. Vale, vamos a ampliar el suelo este. Para poner las camas. ¿Y no sería mejor... Aquí, porque es que si no aquí abajo no podemos... No podemos. Entiéndelo. Las camas aquí. que Vale, ya la tengo yo la mía. La voy a poner la mía aquí. La, la ponemos al lado... La ponemos al lado. Fuera. Eh, ¿No he subido arriba? L como los aldeanos son muy vagos, pues no con... Mercedes. Encuentra otra cama, please. Para vale, ahora te explico para qué. Oh, ¡Cómo odio hacer esto. Oye, yo creo que tendremos que hacernos una, una nueva casa, ¿eh? Mercedes, ¡Ya está el vídeo! Porque Psh. yo creo esa. ¿Eh? El vídeo ya está subido. Que lo sepáis. ¿Editor? Si sí, hasta, a lo mejor ya han visto ese vídeo y luego han ido a ver otro. No, es que hasta que yo no lo voy a cerrar, no, no, no, no empieza. Esta y canal, no, no, no, no, el de suscribirse. Y vídeo el olete cuando quieras puedes ver el vídeo, pero os les recomiendo que al principio se va a escuchar fatal vale, vale, vale, el olete, cuánto cuánto tiempo llevamos de vídeo el olete 18 venga seguimos un poquito más y lo dejamos por aquí yo creo que deberíamos dejarlo por ahí o, ¿Vale? o eh, hacemos una hacemos una nueva casa no de momento nos quedamos con él. escucha nos quedamos de momento con esta y cuando acá y cuando esté nos hacemos y de momento nos vamos haciendo la casa y cuando la tengamos hecha nos, nos mudamos vale ven, con, ven conmigo que vamos que vamos a despedir el vídeo ya la puerta He te he dicho que cada vez que salgas o entres, cierra la puerta. Estoy Me acostumbrado, estoy he acostumbrado más a las placas de presión. Espérate. Mercedes, ponte aquí. Pues bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Ah, darle like. Suscríbete. Activa la campanita para no te perderte ningún de mis vídeos. Y sí, hasta la próxima. Chao, chao. <tose>